Hola, en este video te mostraré cómo tapar este tipo de grietas. También puedes resanar los hoyos que dejan los clavos y algunos más grandes. Recuerda que hay grietas que requerirán la opinión de un profesional y no solo un arreglo estético. Voy a utilizar un sellador acrílico blanco de la marca Sista. Se trata del F-130 y sirve para emboquillar puertas, ventanas y resanar grietas en concreto. El emboquillar puertas y ventanas no solo es estético, también sirve para aislar adecuadamente una casa, evitando que entren corrientes de aire. Necesitas cortar una sección de la boquilla para poder usarlo y lo puedes conservar simplemente colocando la tapa. Debes limpiar la superficie, en este caso la pared, antes de aplicarlo. Lo aplicarás como usas una pasta de dientes, cuidando rellenar la grieta. La ventaja de este tipo de cementos plásticos es que son capaces de expandirse y contraerse hasta cierto punto, lo que evita que las grietas aparezcan de nuevo. Ahora utiliza una espátula plástica y trata de que la superficie quede uniforme tapando la grieta completamente. Te toma una hora secar y un día fraguar, necesitarás esperar un día para que puedas pintarlo. Aquí puedes observar la pared ya rezanada y pintada. A mi juicio, funciona muy bien. Ojalá te haya sido útil. Nos vemos en un próximo video. Cambio fuera.